Vamos a comenzar el acto que es para lo que nos hemos reunido aquí, para el acto de inauguración del Día Internacional del Libro. Y yo, como director de Secretariado de Transferencia y en nombre del Vicerrector de Investigación y Transferencia, pues en primer lugar lo quiero dar la bienvenida a este acto de inauguración. Y en segundo lugar, pues quiero excusar su asistencia, porque aunque le hubiera le hubiera gustado, pues le ha sido imposible cuadrar agenda con diversas, con diversas cosas y… ...y eventos y citas que tenía que tenía hoy programado Bueno, pues como decía, estamos aquí para eh, celebrar... ...o inaugurar, mejor dicho, el Día Internacional del Libro... ...y con este motivo, por pues, la Biblioteca Universitaria... ...ha organizado una serie de, pues, de actividades... ...como conferencias que tendremos ahora, ahora después... ...exhibiciones, eh, obsequios, book crossing... ...en todas las actividades, como digo... Eh, ...con actividades con las que no solo la UMA se suma... ...o quiere celebrar el Día Internacional del Libro... ...sino que también se enmarcan dentro del año de patrimonio eh, del año europeo de patrimonio eh, cultural 2018. Eh, respecto a esto último fue el 17 de mayo de 2017 cuando desde Europa pues, se pensó en organizar este año 2018 como eh, año del patrimonio cultural y esta decisión pues la basa en que eh, este patrimonio cultural del que disponemos en Europa pues, no es solo, no es solo un legado eh, antiguo sino que también es un es muy importante desde un punto de vista del progreso eh, actual. Eh, esto por qué? Bueno, pues porque bueno mmm, porque tiene un alto potencial económico es también o tiene un importante valor desde un punto de vista educativo y social y también es una herramienta importante desde un punto de vista eh, de la colaboración y de la cooperación entre, eh, entre las eh, naciones o entre los distintos países de de, de Europa eh, con la declaración de este año también eh, de patrimonio cultural eh, europeo también se pretende fomentar eh, el que el patrimonio cultural se vea como un recurso compartido, sensibilizarnos de, eh, de la historia y, y, y los valores comunes que tenemos entre los distintos países eh, europeos y con ello potenciar y reforzar un poco más, aún si cabe, que está un poco frágil, el sentimiento de, eh, de Unión Europea que, que tenemos, sentimiento de unidad que, que como digo, pues, no está muy consolidado. Entonces, una de las líneas que se busca desde Europa, pues, potenciar eh, con este año del patrimonio cultural ese sentimiento de, de unidad. ¿no? Es decir, se trata, en, dicho de otra manera, de hacer Unión Europea a través del pasado, a través de nuestro patrimonio cultural y, y bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos algunas muestras de ese, de ese patrimonio a nivel malagueño, ¿no? de, de, que forman parte, como digo, de algunos de los actos que, que se enmarcan dentro de este patrimonio, eh, de este año europeo del patrimonio cultural. Un papel muy importante… En ese sentido lo juegan los, los jóvenes europeos, muchos de ellos universitarios, ya que se busca que comprendan, aprecien y valoren eh, el patrimonio rico, común y diverso que tenemos a nivel eh, europeo. Pues esto es un poco la clave para ayudar a fortalecer, empezando por los más jóvenes, ese sentimiento de, de, de unidad, ¿no? ese sentimiento de, de, de que pertenecemos a un mismo espacio europeo y, y que es un poco el objetivo de, esa, de, esa, de este año europeo del, del patrimonio eh, ...actividades que a lo largo de Europa se van a hacer muchas actividades... Eh, ...que buscan sobre todo en este año, buscan sobre todo acercar... ...y hacer un poco más accesible, como aquí estamos viendo... ...el patrimonio cultural a las la personas, ¿vale? Y bueno, pues la UMA en ese sentido, pues se organiza durante estos días... ...diversos actos, conferencias como tendremos hoy, exposiciones... ...que se enmarcan dentro de ese año europeo del patrimonio cultural. ¿Y qué decir hoy, del día de hoy, 23 de abril... Eh, ...aniversario oficial de la muerte de Cervantes y día en el que se entrega el premio Cervantes... ...que es el galardón literario más, eh, más importante en lengua, en lengua castellana... ...y que allá por el 1988, pues eh, ganó nuestra paisana María Zambrano. ¿no? Eh, también aprovechando este 23 de abril eh, como aniversario de la muerte no solo de Cervantes... ...sino también de, otro, de otros escritores, pues también se, eh, se marca en el calendario... ...como un día importante, pues se celebra el Día Internacional del, del Libro. Y, en ese sentido, pues la biblioteca universitaria también organiza diferentes, diferentes actos y, y, y se suma a esa celebración del Día eh, del día del Libro. Fue la UNESCO quien, en 1996, estableció a nivel mundial eh, un día para ensalzar el libro el libro y su entorno. Y, desde entonces, pues múltiples países lo han venido celebrando, llegando a ser más de 100 los que lo celebran desde, eh, desde el 2008. ¿Qué se pretende? Pues se pretende fomentar la lectura, la industria eh, editorial y la protección de la, de, de la propiedad eh, intelectual por medio de los derechos de, los derechos de autor. Eh, según la Real Academia Española, el libro y leo textualmente en su primera acepción se define como un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Bueno, pues de libros, eh, tanto en su formato digital como en papel, pues se entiende mucho y sabe mucho la universidad, eh, ya que son la herramienta eh, básica de trabajo entre profesores y eh, alumnos. No se entiende la enseñanza de una asignatura, sino un libro o una serie de libros de referencia que sirven de guía a los alumnos para completar o aumentar lo, la, la, la, el conocimiento que se le es que, que haya ido dando en clase. Incluso sirven a los profesores para eh, incorporar… Eh, ...descubrimientos, investigaciones recientes en su, en su programación docente... ...o incluso para recordar o, o consultar bueno, información que a veces pues, uno no recuerda... ...o incluso eh, desconocía. ¿no? Eh, además un libro mmm, no se podía localizar en una, en una biblioteca como en la que estamos... ...no se podía localizar ni acceder a él sin, sin la labor que diariamente desarrolla... ...y desempeña el personal que trabaja en ella mediante la catalogación... ...clasificación y otras muchas eh, actividades y labores... Y tampoco llegaría a nuestras manos el libro sin eh, bueno, pues, sin la tarea o sin la labor de los departamentos y los servicios de publicaciones. Mm, todo esto da lugar, y permitimos un poco la expresión por el área de la ingeniería de la que vengo, todo esto o todos estos actores dan lugar a un complejo mecanismo en el que cada uno le da un, una cierta importancia al, al libro y que todo en conjunto pues hacen que, que, que tenga el valor que se merece ese conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen cuyo día eh, internacional el celebramos hoy y al que la UMA se pues, eh, va a sumar con diversos actos que ahora van a pasar a, a presentar el coordinador de la biblioteca y que, bueno, pues eh, algunos de ellos están ya programados a continuación de este acto de inauguración. De acuerdo, pues muchas gracias y que tengan una muy buena lectura y un muy buen día del libro. Muchas gracias. Bien, buenos días. Eh, gracias, Joaquín, por tus palabras y por... Dar, hacer la inauguración de este acto en nombre del, del vicerrectorado y del vicerrector. Eh, agradecértelo, agradecer también al vicerrectorado pues todo el apoyo que año tras año, ya van siendo muchos los que venimos con las celebraciones de, de estos actos del Día del Libro. Eh, agradecer también a los asistentes que eh, se hayan acercado para bueno, apoyar este evento y, y escuchar las conferencias que van a seguir después y apreciar la exposición que también pues, con cierto trabajo se ha, se ha preparado. Eh, agradecimiento a todos los compañeros de biblioteca que trabajan y que han colaborado en la organización de los diferentes actos que en, en ellas eh, tienen lugar y que voy a resumir y que es el objeto de mi presentación de, de ahora. Eh, enmarcado como como también, muy bien ha dicho Joaquín, dentro de este año europeo del, del patrimonio cultural, ¿no? que era nuestro motivo y, y también ha sido un poco la línea que ha marcado la elección del tema para, para la exposición. El primer acto bueno, al que ya hemos podido, de alguna manera, asistir es a la, eh, a la exposición. Eh, aquí, hay, aquí están las… En el, ...en el hall, dentro de la biblioteca también hay otras más... ...de todas formas, ahora al, al final de las intervenciones... ...pues podremos acercarnos a ellas ...y bien Patricio, el director de la Biblioteca General... ...incluso Bartolomeno, que conoce muy bien la bibliografía expuesta... ...pues nos podrán contar detalles y, y cosas interesantes... ¿no? De, ...de estas publicaciones, mejor que nadie... ...un lujo contar con, con ellos para, para esto... Este es un poco, bueno, quizás el, el buque insignia de todos estos actos que estamos celebrando junto con la conferencia. Pero tenemos más, ¿no? Tenemos también eh, la organización de, de concursos en concreto eh, dos. Uno en la, a cargo de la Biblioteca de Turismo y Comunicación. Eh, tenemos que irnos acostumbrando a que recientemente de una manera formal se han unido y todavía nos queda hay el retazo este del pasado, ¿no? pero entre las dos bibliotecas organiza este concurso que consiste en, en, en dar o aportar frases sobre libros y biblioteca y lectura en, en general. ¿no? Si no, corrígeme Bebi, aquí está presente la directora de la biblioteca y, y puede decirlo. Y por otra parte, eh, los compañeros de la biblioteca general han puesto en marcha también otro, que es una especie de concurso fotográfico donde eh, se invita a enmascararse con cubiertas de, de libro o con, eh, que, como muestra la imagen, pues de alguna manera eh, nos haga unirnos ¿no? con esa publicación, esa obra y buscarle ese sentido que ocultando quizás nuestra cara, pues eh, pongamos, le pongamos cara a un libro. ¿no? Creo que es muy simpático y, bueno, a ver si tiene mucho seguimiento y nos sorprenden, ¿no? los usuarios también con, con esta iniciativa. También te, va, eh, vamos a tener encuentros, encuentros con autoras, en este caso, en, eh, organizado por la Biblioteca de, de Medicina. Pues ahí en el cartel se puede, se puede verlo, la valla, a mí ya no me da mucho la vista, seguramente lo veréis mejor que, que yo ya en algunos casos, ¿no? Entonces, con estas cuatro o cinco escritoras malagueñas se ha querido pues, destacar o resaltar también y conmemorar este día que celebramos hoy. Eh, este quizás es uno de, de los actos, de las actividades eh, que llevamos más tiempo celebrando, más tradicional en nuestra biblioteca universitaria. Son ahora mismo estas eh, cuatro que se mencionan ahí en la proyección, las que mantienen todavía eh, esta iniciativa, arquitectura y bella arte, comunicación y turismo, aquí sí lo he puesto bien, <risa> eh, educación y psicología e industriales, que ya no hay industriales y politécnicas, ¿no? parecía que habían sido elegidas por tener el doble, doble nombre, ¿no? pero no, ha sido casual. ¿no? Eh, consiste en, en esto, en que, bueno, pues, procedentes de… ...incluso del servicio de publicaciones de la universidad... ...o libros que ya eh, han sido reemplazados por ediciones más, más recientes... ...se ponen a disposición de, de los usuarios, alumnos, en fin, profesores... ...quien quiera acercarse a la biblioteca y se lo puede, y se lo puede llevar... Un, ...un regalo, un obsequio, como no podía ser menos... ...en este día del libro, pues regalamos también eh, libros. Book Crossing, que lo ha mencionado Joaquín, pues en la biblioteca de de económicas también se lleva a cabo. Esta iniciativa ya también que tiene un recorrido amplio. Y algunas otras actividades como eh, danza, danza urbana, que vamos a tener no hoy, propiamente en el día del libro, sino durante esta semana, pues aquí en Biblioteca, en biblioteca General, a cargo de del grupo Gateway Dance Studio. También en la Biblioteca de ciencia de la Salud se va a regalar material bibliográfico para aquellos usuarios que vayan a obtener libros en préstamo, pues también se le va a hacer ese, ese obsequio y, bueno, y en ciencia, ya en vez de libro, pues una flor. También hoy podríamos conseguir una si no llegamos allí a, a la biblioteca. Y... Un poco el broche lo dejaba para el final, no por ello, como se dice, menos importante, sino todo lo, lo contrario. Las conferencias que van a seguir ahora a cargo de, eh, de Francisco José Rodríguez. Lo digo un poco en el orden que creo que, que tenéis ya pactado ¿no? para intervenir. Eh, una conferencia de una temática más global, sobre entroncada con, con el año que se conmemora también de patrimonio cultural... Eh, ...y tal como figuráis, pues, desde el enfoque de un concepto dinámico que nos ayuda a reconocernos. Ahora, seguidamente, eh, invitaremos a Francisco José que, que venga aquí para, para impartirla. Y eh, Bartolomé Mora Serrano, catedrático de, de Arqueología del Departamento de Ciencias Históricas... ...que se va a referir a la bibliografía sobre arqueología malagueña en la propia, en la propia universidad... Por mi parte, ya he hecho ese recorrido general de todo lo que queremos ofrecer a, a la sociedad en nuestra modesta aportación eh, para mostrar el patrimonio cultural, el patrimonio cultural que posee la, la universidad. Pues doy ya la palabra a, a los conferenciantes y agradecerles igualmente, especialmente a ellos, que se hayan tomado todas estas molestias para estar aquí y completar este, este acto. Muchas gracias y muy buenos días. Eh, ante todo, quiero pues, expresar mi agradecimiento a la Biblioteca Universitaria por haber reunido hoy eh, aquí un día tan especial, Día Internacional del Libro, además contextualizado en una circunstancia tan importante como es el año 2018, que se ha dedicado precisamente a conmemorar el patrimonio cultural y natural a nivel europeo. Nosotros vamos a realizar una serie de reflexiones acerca del concepto de patrimonio y lo que este significa para nosotros. Si nosotros eh, nos acercáramos en primer lugar del punto de vista de la etimología, pues veríamos que la palabra patrimonio que tenemos nosotros insertada en el castellano proviene, como no puede ser de otra forma, del latín, de dos palabras que finalmente acaban en ese término patrimonium que definitivamente viene a significar aquello que heredamos de nuestros padres o de, nos, de nuestros antepasados. Dentro de este patrimonio así, sin apellido, sin el apellido de cultural, entrarían desde elementos materiales, como puedan ser las viviendas, las propiedades, el dinero, como también esos pequeños objetos, recuerdos que nuestra familia nos lega, que tienen importancia para nosotros, pero probablemente no para el resto de la comunidad. Sin embargo, nosotros, yo les voy a proponer una ligera reflexión para que podamos entender cómo se ha gestado y se ha creado ...ese concepto que nosotros denominamos patrimonio cultural. Vamos a partir de un objeto de la antigüedad, un objeto cerámico... ...las denominadas ánforas globulares hispánicas... ...que eran unos recipientes que estaban específicamente ideados... ...para el transporte de un producto todavía tan valorado como, para nosotros... ...como es el aceite de oliva. Precisamente cuando, eh, en el momento en el que Roma decidió... ...que la Bética, más o menos coincidente con lo que es Andalucía era el mejor lugar para poder producir ese producto que era el aceite, se especializó en esta producción y se dieron estas vasijas, estos envases, para poder llevarlos hasta la metrópoli, hasta Roma. Este tipo de ánforas, por sus dimensiones, por su volumetría, acabado en punta o con la punta Roma, eran las más adecuada para, para poder ser entibadas en la bodega de los barcos y que llegasen así hasta Roma. Una vez que llegaban al puerto, evidentemente el aceite se traspasaba a otro recipiente y la vasija, que habían sido hechas en talleres específicamente creados para eso por esclavos, tenía un valor tan ínfimo que no merecía el camino de retorno. Así que simplemente se arrojaban a un basurero que estuvo activo durante centenares de años. De esa forma, la hoy denominada la octava colina de Roma es el Monte Testaccio, que está creado por miles de objetos de, re, de resto de estos recipientes cerámicos. Muchos de ellos en el ASA todavía tienen las inscripciones que vienen a recordarnos que provienen de los talleres que estaban hechos en Andalucía. Una vez que nosotros hemos hecho esta reflexión y este análisis, si volviésemos a valorar ese objeto cerámico, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Esto sí es un patrimonio cultural porque debidamente interpretado nos aporta información sobre una sociedad del pasado, de su estructura económica, de cómo funcionaba e inclusive de sus propios gustos y costumbres gastronómicos. Claro, si esa misma reflexión nosotros la trasposásemos a la imagen que tengo a la derecha, quizás esto ya nos descolocaría un poco. Estos objetos los tenemos todos en casa, seguimos valorando el contenido como algo importante dentro de nuestra gastronomía, pero cuando el envase se ha quedado vacío lo tiramos a la basura, como hacían aquellos romanos. En el mejor de los casos, si estamos debidamente concienciados, lo vamos a arrojar al depósito para el reciclado. Y no le hemos dado ningún más valor. Eh, para nosotros estos recipientes son simplemente un objeto que tiene un valor práctico, un valor de uso, pero ningún tipo de valor cultural. Sin embargo, dejemos un poco pensar nuestra imaginación. Los arqueólogos de dentro de varios siglos, quizás dentro de 300 o 400 años, cuando recuperasen un objeto como este de una excavación arqueológica, probablemente, debidamente interpretado, serían capaces de deducir una gran cantidad de información sobre ello. Por ejemplo, qué consumimos a comienzos del siglo XX, cómo eran esos envases, quién los diseñaba, de qué materiales y con qué técnicas se elaboraron. Inclusive, si le es posible, analizarán las etiquetas, los pigmentos de las tintas y seguramente serán capaces de averiguar con qué tipo de aceituna se elaboró el aceite que consumimos en el momento actual. Comprendemos entonces que lo que para nosotros no tiene ningún tipo de valor cultural, pasado un tiempo puede adquirir ese valor cultural precisamente cuando ya no servía para aquello para lo que fue creado ese objeto. Esta misma reflexión podemos llevarlo también al campo de la arquitectura. Tenemos aquí pues, una representación del sistema defensivo de la Málaga musulmana, heredado de la época medieval. Un sistema que se demostró muy eficaz durante muchísimo tiempo hasta que llegó el momento en que una vez que se inventó la artillería y cambiaron las técnicas bélicas, esta estructura defensiva militar simplemente dejó de ser útil. Por eso llegaron ya muy deterioradas hasta una época tan avanzada como es finales del siglo XVIII. Aquí podemos ver pues cómo algunos de esos elementos... Eh, sabemos dónde estaban ubicados, inclusive algunos nombres de plazas y de calles tienen el recuerdo de esa estructura defensiva que algún día estuvieron allí, pero que durante mucho tiempo fue algo, una realidad totalmente ignorada por los malagueños que no sabían, que no sabíamos inclusive, que pudieran todavía permanecer en ese lugar. Precisamente en el plano que levantó Carrión de Mula en el año 1791, podemos ver cómo se señalaban algunos restos de murallas que habían llegado hasta finales del siglo XVIII, como, por ejemplo, ocurre justamente en la parte superior de la diapositiva. Estaba buscando el, el puntero que había preparado. Ahí está, aquí está. Justamente aquí tenemos la ocasión de comprobar pues como eh, a un lado y a otro de la muralla se edificó, de forma que aquellos restos quedaron totalmente ocultos dentro de esas eh, construcciones. Precisamente en este momento, ya con una mentalidad práctica utilitaria como era la de la Ilustración que estaba vigente a finales del siglo XVIII, pues tuvo que ser ni más ni menos que el monarca Carlos III, quien dio el permiso para comenzar a derribar aquellas murallas que ya se demostraban totalmente inútiles, y no solo no eran prácticas y útiles, sino que además se consideraban que eran un estorbo a la expansión urbanística de la ciudad. Las primeras que se, que se demolieron fueron precisamente las que estaban en el lado sur. Pero los últimos restos de esas murallas llegaron ya hasta una época relativamente reciente. Precisamente el denominado tercer recinto de la Alcazaba, coincidente aproximadamente con lo que actualmente es el parque, se demolió a comienzos del siglo XX para que sobre su solar se pudiesen construir edificios oficiales tan importantes como es el del antiguo edificio de Correo, actual sede del Rectorado de nuestra universidad, el Banco de España y el propio ayuntamiento. Tanta importancia se le dio a la destrucción de esta muralla que se hizo coincidir con la visita a Málaga del rey Alfonso XIII, que precisamente utilizó el mismo piolet de plata que su abuela Isabel II había utilizado para inaugurar en Málaga una importante obras. Y así fue como llegamos a conseguir ese solar sobre el que después se levantó el Parque Malagueño. Pero ha pasado el tiempo y diversas actuaciones y construcciones en la ciudad han permitido que aflorasen elementos que creíamos totalmente desaparecidos. Restos de ese sistema amurallado, de forma que ahora instituciones tan diversas como un restaurante, un aparcamiento público, una librería o un hotel ahora se enorgullecen de tener en su interior restos de esa muralla que ahora sí que tiene un valor cultural que en su momento no tuvo. Inclusive, algunos de ellos lo hemos protegido con la máxima categoría que la legislación del patrimonio permite para poder conservarlo, que es la de bien de interés cultural. Inclusive, la propia universidad, cuando readaptó el antiguo edificio de Correo como sede del rectorado, pues también le prestó atención a estos restos arqueológicos, conservando, conservando las piletas de garum de época romana y restos de una muralla que, además, tiene elementos que pertenecían a la época fenicia, a la época romana y, finalmente, a la época medieval de época islámica. Todo esto son las consecuencias de una legislación. La primera legislación del patrimonio que nos dio la eh, democracia fue la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, que además se encargó de recordarnos que la, lo más importante era que pudiésemos transmitir ese patrimonio a las generaciones venideras. Además, hizo una enumeración de todas las tipologías de patrimonio en el que, como no podía ser de otra forma, incluía también al patrimonio documental y bibliográfico, por supuesto la arqueología las bellas artes que se llamaban entonces, inclusive, el patrimonio arqueológico. Hay algo también muy importante en esta ley y es la dotación, la concepción del patrimonio como un bien social. El patrimonio es importante no porque sí, sino porque tiene que cumplir un papel en la sociedad y, precisamente, tiene que garantizar que todos los ciudadanos tienen que ser, eh, tener la posibilidad de poder acceder y de disfrutar por igual de ese patrimonio también trataba de evitar episodios penosos que habían ocurrido en el pasado, como por ejemplo ocurrió con este castillo de Vélez Blanco en la provincia de Almería, que conservaba en su interior un preciosísimo patio claustral plateresco que a comienzos del siglo XX fue vendido, desmontado, trasladado fuera de nuestra frontera y vuelta a montar en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde ya lamentablemente permanecerá para el resto de sus días. También trata de evitar esta legislación del patrimonio elementos igualmente lamentables, como, por ejemplo, es el comercio ilícito de bienes culturales o el expolio y la venta ilegal de elementos patrimoniales procedentes de las excavaciones arqueológicas. Claro, hay algo también muy importante. Por primera vez, la gestión de ese patrimonio dejaba de ser exclusiva de la Administración para darle también un protagonismo al ciudadano no solo como elemento pasivo y receptor de ese disfrute de los bienes culturales, sino que también nos hacía a todos y a cada uno de nosotros en custodio y responsable de la conservación de ese patrimonio. Eso es algo que se podía hacer de forma individual, pero también asociado en forma de diversas instituciones o asociaciones que tienen como fin precisamente la defensa, la preservación y la difusión de ese patrimonio, bien en asociaciones de carácter general o bien de carácter específico. De hecho, yo, present, yo pertenezco a un par de ellas de las que le estoy mostrando los logotipos precisamente en ese momento. Estas son batallas que unas veces se pierden, pero otras veces también se ganan. Por eso hay que tener una actitud positiva eh, y bastante optimista en, en relación con esa defensa del patrimonio. Entre estas dos fotografías pues han transcurrido un par de décadas. Muchos de los niños que presidían esta manifestación que reivindicaba el uso de la aduana como sede del Museo de Málaga, son hoy día ya personas adultas y hoy día es una realidad que este edificio es la sede de uno de los museos más importantes que tenemos en nuestra ciudad. Evidentemente, esto es un logro que ha conseguido la sociedad civil asociada precisamente en esa defensa en torno al patrimonio. En estas actividades también ha tenido un papel importante el hecho de que nuestra comunidad autonómica, Andalucía, tenga su propia ley del patrimonio. No es un capricho, es una de las leyes más avanzadas del patrimonio patrimonial a nivel nacional, que, entre otras cosas, pues vemos que en la definición de patrimonio la ha enriquecido con elementos que antes no estaban específicamente considerados, como es, por ejemplo, el caso del patrimonio industrial, que ahora tiene un capítulo específicamente dedicado a ello en esta legislación. Gracias a esta amplitud de mira, hemos logrado conservar, mantener y proteger elementos que hace tan solo unas décadas no se nos habría podido ocurrir que tuviese un carácter patrimonial o cultural. Es el caso, por ejemplo, de los cementerios, de los cuales les muestro en este momento la del cementerio de Casa Bermeja, que fue el primero de la comunidad autónoma andaluza en ser considerado bien de interés cultural, pero también elementos como, por ejemplo, antigua fábrica que ya dejaron de, de ser útiles y prácticas, que están incluso cerradas desde hace décadas y que están consideradas patrimonio y protegida con su máxima categoría, como, a, como es la de bien de interés cultural. Hay una institución también supranacional, que es la UNESCO. No tiene capacidad legal y efectiva sobre nuestro patrimonio, pero sin embargo es la gestora de algo muy codiciado, como es el listado del patrimonio mundial. Todos queremos tener nuestro elemento reconocido con la máxima categoría posible porque somos conscientes del papel benefactor que puede tener sobre la sociedad. Les pongo, por ejemplo, el efecto benéfico que ha tenido sobre el conjunto dolménico de Antequera a partir de que la UNESCO lo incluyó en ese listado del patrimonio mundial. Que también nos recuerda que el patrimonio no tiene que por qué ser tangible y material, también puede ser intangible y pertenecer a la categoría de celebraciones multitudinarias y colectivas, romerías, eh, actos religiosos o incluso expresiones musicales como por ejemplo, es el caso del flamenco que está incluido en este listado del Patrimonio Mundial. Hay también un concepto que ha venido a sumarse recientemente a la esfera de lo patrimonial y es el concepto del patrimonio, perdón, del paisaje cultural. Es un paisaje que es que ha derivado de la conjunción de dos conceptos. Por un lado, del, el de paisaje natural, pero que ha sido modificado por la acción de la mano del hombre durante muchísimo tiempo, casi siempre como resultado de la actividad industrial. Les pongo como ejemplo el caso del paisaje cultural en la, en la en mina de Río Tinto en Huelva después de que durante muchísimo tiempo ha sido objeto de la explotación minera eh, en ese contexto tan particular como ese del Mino, el río, río tinto, tan rico en óxidos de hierro y que le da esa eh, coloración tan particular. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, el caso de Corta Atalaya, una mina a cielo abierto con unas dimensiones realmente impresionantes, 1.200 metros de longitud y 300 de profundidad. ...para recordarnos la capacidad que tiene el ser humano... ...a la hora de transformar ese paisaje. Dicho esto, no podemos obviar... ...pues el carácter beneficioso que tiene la conservación... ...de este patrimonio para la sociedad... ...desde el punto de vista práctico... ...porque ese patrimonio es también... ...un importante recurso cultural y turístico... ...que revierte en la sociedad creando riqueza económica actividad económica, inclusive teniendo la capacidad de regenerar áreas urbanas que durante mucho tiempo permanecieron degradadas y en el olvido. Y, de hecho, pues tiene una gran capacidad de crear eh, puestos de trabajo de forma directa en las industrias culturales, guías de turismo, también la hostelería de forma directa, pero también de forma indirecta a través de esa actividad económica. Algunas cifras nos recuerdan el importante impacto económico que tienen actividades como la Semana Santa que acabamos de celebrar o el propio festival de cine que clausuramos tan solo hace un par de días en la ciudad de Málaga. Con esto vamos a concluir que este patrimonio, que además tiene ese beneficio económico tan importante, tiene dos importantes cometidos. Uno de ellos es el de servirnos de seña de identidad. Vemos que en sus versiones más excelsas, en forma de grandes obras de arte, o en su forma más modesta, como por ejemplo en la gastronomía o determinadas expresiones musicales, pues tienen la capacidad de, de que nos podamos reconocer como pertenecientes a una sociedad y una colectividad, como puede ser sentirnos malagueños, sentirnos andaluces, sentirnos españoles, pero también sentirnos europeos. Por eso, el último ejemplo que les voy a poner es una modalidad de una de las 32 rutas culturales europeas que tenemos reconocidas y habilitadas por el Consejo de Europa. He escogido, precisamente, la ruta europea de los cementerios singulares, ya que tiene una capacidad, mostrando, en primer lugar, eh, pues cómo puede ser útil a la hora de unirnos a todos los europeos. Pertenecen a la misma... 179 cementerios singulares que pertenecen a 22 países distintos de la Comunidad Europea. Estas imágenes vienen a recordarnos cómo los cementerios pueden ser muy distintos entre sí a la vez que bellos, puesto que responden cada uno de ellos a las mentalidades y a la idiosincrasia insertada en cada uno de esos países, vemos que aunque todos ellos servían para lo mismo, son muy distintos en cuanto a sus costumbres tal como nos recuerda la propia página web de esta ruta cultural europea, pues tienen la capacidad de mostrarnos la diversidad cultural que arraiga en Europa y, por tanto, sirve también para unirnos. Por eso, con estas últimas imágenes, pues quiero recordarles que esas 32 rutas culturales europeas están ahí no solo para que la sociedad se beneficie de una forma cercana, directa y material de ese patrimonio, sino que además tienen una finalidad que podemos considerar prácticamente de carácter espiritual. Y es que todo ello nos sintamos integrantes de una comunidad económica europea, una unión europea, y que todos pertenecemos a una colectividad de ámbito mayor. Muchas gracias por su atención. Eh, mis palabras de presentación y de inicio obligatoriamente y, y muy sentidamente también son de agradecimiento a los organizadores de este acontecimiento eh, bibliográfico y cultural, y patrimonial también por haber tenido la deferencia de, de, de no solamente de pensar en mí no sino de pensar en nosotros en el sentido de una parte de la, de, de la docencia e, e investigación de la facultad de filosofía y letras de esa universidad y especialmente también al, al área de arqueología yo como miembro de la misma me siento muy orgulloso de, de este cartel que por supuesto colgaré en mi mesa y bueno, en mi mesa, en mi, en mi, en mi despacho, porque mmm, sirve también de reconocimiento a, a algo que para nosotros lo que nos dedicamos a esto es muy importante y que a veces pues sienta muy bien eh, eh, el verlo también eh, reflejado en eh, este tipo de a, acontecimientos. Ni que decir tiene que el patrimonio bibliográfico y en caso concreto arqueológico de la Biblioteca Universitaria de Málaga, pues es muy importante. Y, naturalmente, podría serlo aún más. Con lo cual, con esta pequeña indirecta, que en algún caso se traducirá en ciertas peticiones bibliográficas, tanto analógicas como digitales, pues yo voy a, a iniciar mis eh, modestos comentarios a propósito de un tema, eh, antes de entrar en materia, una cierta eh, introducción… A propósito de, de la defensa de la biblioteca y también de la defensa de lo mmm, analógico, ¿eh? en el sentido de que eh, es muy importante eh, desde un punto de vista eh, patrimonial, pero sobre todo desde un punto de vista más práctico, es decir, eh, la necesidad que todavía hoy se tiene y se debe tener y se debe potenciar o incluso obligar, aunque quede fa fea, o, o malsonante la expresión, a que eh, tanto nosotros, los investigadores, como especialmente los alumnos y alumnas y el público especializado, que no siempre eh, ocurre así, pero si hay personas, me consta, que acuden a las bibliotecas a consultar alguna que otra bibliografía eh, más o menos general o incluso específica, pues potenciar, incentivar, obligar a que, eh, como se suele decir, coloquialmente se haga gasto, en el sentido de que mmm, el mantener no solamente las infraestructuras, sino la adquisición de libros y también recursos electrónicos eh, por suscripción, pues eh, tiene un gasto de dinero público y eso, evidentemente, eh, hay que potenciarlo, aunque no sea esa ni mucho menos la, la, la, la única ni tampoco la principal justificación. Y claro, el, el, el, la lucha o el debate, eh, el, estamos entre dos mundos o, o surfeando, si se me, me permite la expresión, entre eh, lo digital y lo analógico, pasa en todo. Y desde luego pasa también en los libros, pasa en la biblioteca universitaria y pasa también en los libros o publicaciones de arqueología. Y a mí, que me gusta la tecnología y bastante, pues también lo complemento con no solamente con una biblioteca personal más o menos aceptable, sino, por supuesto, eh, acudiendo regularmente a eh, la, las bibliotecas, fundamentalmente a la, a la mía, de la Facultad de Filosofía y Letras, incluida también la hemeroteca, porque realmente es algo mm, fundamental el estar eh, cerca y, el, y hacer tangible algo tan, eh, tan importante como eh, son los libros como se decía antes si no ayuda a triunfar desde luego sí que puede ayudar y mucho a eh, mejorar tanto las tareas eh, docentes como las eh, investigadoras y estos logos sacados de por aquí y de por allá eh, pues ejemplifican eh, eh, la, la conjunción entre los eh, buscadores, las obras digitales y, fundamentalmente, y en mi caso, eh, eh, las obras todavía eh, clásicas o tradicionales en, en papel. Entrando ya más en, en, en materia, mi, mi observación o, mi, o, mi, o mis comentarios se centran en la arqueología en general, en la arqueología clásica, en nuestro ámbito mmm, se distingue todavía entre prehistoria, arqueología clásica y próximo oriental y, y medieval u, u otras eh, eh, demarcaciones de, de los saberes o de las materias eh, arqueológicas, pero dentro de la arqueología malagueña eh, una mm, parte muy importante de eh, estos saberes que poco a poco pues, se van eh, acumulando y, y cabría decir también que aquilatando, pues tiene muchísimo que ver con las bibliotecas, no solamente con las bibliotecas públicas, sino también con algunas privadas, desde un punto de vista historiográfico, a las que haré referencia eh, en su momento. Claro, mmm, si nosotros eh, hacemos una, un repaso o una mirada a historiográfica a la evolución o a ciertos conocimientos sobre tal o cual punto o sobre la arqueología malacitana en su, en su conjunto pues es cierto que uh, la, biblia, la biblioteca el libro y la bibliografía es también un exponente que puede en algunos ambientes resultar caduco o incluso malsonante pero que no lo es como es la eh, erudición ¿eh? bien entendida ...como es lógica, no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de acumulación crítica de conocimientos... ...que en su mayor parte todavía están en los libros. No solamente en las más recientes de las ediciones, sino también, como aquí también se ha comentado con acierto... ...en eh, ese patrimonio bibliográfico que permite eh, repasar o eh, ampliar información en eh, unos contextos, sobre todo los de humanidades... en donde no digo que la razón de ser, pero donde la, el libro, la bibliografía y los medios para las bibliotecas, pues son absolutamente eh, fundamentales, ¿no? sin que pre, pretenda hacer eh, comparaciones con otras eh, ramas del saber y de la docencia o la eh, investigación. Un recuerdo, a algunas bibliotecas muy importantes que tuvieron un papel también significativo en, en el devenir, de eh, la producción arqueológica científica, ¿eh? de la bibliografía científica sobre arqueología en Málaga y sus territorios, pues serían, entre otras, la biblioteca de los hermanos Oliver y Hurtado, famosa ¿eh? por su riqueza y donde acudían investigadores y eruditos a que le prestaron los libros eh, en ediciones costosísimas, eh, que en el siglo XVIII se copiaban eh, a mano y que en el siglo XIX pues, estaban a disposición solo de algunas eh, manos o bolsillos pudientes o, por supuesto, de la de un personaje eh, muy importante en este discurso, merecidamente, como fue la biblioteca de don Manuel Rodríguez de Berlanga y Rosado, eh, una biblioteca que, según algunas noticias, y, al, y en parte he podido consultar algunos de, de sus fondos, eh, ha acabado en Valencia, eh, vía Zaragoza, por cuestiones de herencia, eh, digamos, en fin, legal e inevitablemente se ha perdido para, para Málaga. Bien. Pero, mm, hablando de bibliotecas, eh, eh, papel eh, es simplemente el último, mm, eh, muchas veces, bueno, el papel y el bit, ¿no?, es el último de, los, de, la, de las metas eh, o de las eh, llegadas eh, donde se va a, transmitiendo y acumulando una gran cantidad de información. Y, en cierto modo, se puede hablar, hablando ya de un patrimonio histórico arqueológico de los territorios malacitanos, no es a centrar solamente en Málaga Ciudad, pues sí que se puede recordar la importancia mmm, y singularidad de ciertas bibliotecas pétreas, en, en este caso como es o fue el famosísimo Arco de los Gigantes, quien no ha ido a la bellísima Antequera, eh, ha subido eh, a, hacia la colegiata y antes de ello ha tenido que cruzar por un arco, un arco del triunfo, que en honor de, eh, eh, del rey Felipe II se erige por los próceres, eh, ...digamos, locales y, y, y eruditos de la academia, eh, de la colegiata... ...para mmm, algo muy importante, que también es patrimonial... ...aunque historiográficamente tiene unos tintes, digamos, identitario políticos... Mmm, ...muy significativos, como fue el eh, mostrarle al rey que en este caso... ...la noble Villa de Antequera tenía un pasado preislámico... ...suficientemente importante y de empaque como para... Eh, eh, adquirir ese pedigrí eh, de eh, una de las grandes ciudades de la Bética romana y, y, por cierto, también, y hago cadeneta con lo que se acaba de comentar, exportadora de aceite eh, eh, hacia Roma, en la Nona, eh, y, y también hacia eh, el Monte Testacho. Bien, pues esas inscripciones ...que aparecen ahí en un, en, un, en un dibujito del siglo XVII y, y sobre todo, eh, que se intuyen o se, o se reconocen... ...si yo el ratón... Sí, se ve. Muy bien. Pues por aquí están colocadas eh, como si de un catálogo o de unas eh, estanterías eh, bibliográficas se trataran. Respondían a eh, una muestra o al interés por recuperar ese pasado de las grandes ciudades de la vega o la depresión de Antequera, no solamente Anticaria, sino especialmente porque de Anticaria no hay muchas inscripciones ahí de ciudades del entorno como eh, Oscua, Nescania y, por supuesto, eh, Singilia Barba. Claro, el, el, el trasunto, el, el contrapunto de esta eh, erudición pétrea eh, viene dado hacia... Eh, mediados o la segunda mitad del siglo XIX, por su, eh, digamos, por su concreción, eh, por su trasvase a eh, esa vía de comunicación fundamental que fue y sigue siendo el libro. Pero en libros muy especializados y carísimos como eh, fueron eh, o, o como es, porque no, no sé por qué, no, no, bueno, no me ha salido el, el, el, la versión antigua del, del, del corpus inscriptionum latinarum que, por cierto, puede consultarse en la Biblioteca del Seminario de Arqueología en nuestra facultad, y, y, que, y que tiene a, algunas ediciones ya fasciculares, porque es un proyecto inmenso, en, eh, en eh, obras o en libros eh, todavía escritos en latín, porque era la lengua franca como ahora lo es, o acabará siendo el inglés, eh, y que permitía a los eruditos de todo el mundo eh, acceder a una información tan importante como era la riqueza y monumentalidad eh, indirectamente re reconocible por sus inscripciones de las ciudades de la depresión de Antequera, que antes acabo de citar. Pero, claro, estos eh, eh, disquitos que hay, estos circulitos, pretenden establecer una cierta ordenación cronológica a propósito de esa evolución eh, y, de, y de esa mmm, creación de esa, de, de esa bi bibliografía científica malagueña o referida a, temo, a, temo ma, a, a temas perdón, malagueños que eh, encuentra también en el siglo XVI, XVII y especialmente en el siglo XVIII en otra ciudad emblemática dentro de la riqueza histórico-arqueológica de la actual provincia de Málaga ...por eso nosotros nos gusta decir territorios manacitanos... ...porque las provincias es algo muy moderno... ...y conventus eh, pues ya sería un poquito más eh, rebuscado... ...pero más propio. Y me refiero a la ciudad de Ronda... ¿sí? ...a la ciudad de Ronda que evidentemente eh, tiene... ...y es curioso porque pocas ciudades... O, ...o pocos municipios actuales... ...tienen en su término municipal y en muy poca distancia dos grandes ciudades antiguas, protohistóricas y sobre todo también en época romana, Arunda, la Ronda actual, y Aquinipo o Acinipo, situada en el despoblado de Ronda la Vieja. Bien, pues en ese contexto, amén de eh, recopilar en libros y en manuscritos materiales eh, más, ma, eh, más modestos, como este eh, que don Macario Mariñas del, eh, eh, realiza. A propósito de estos ladrillos eh, llamados visigodos o tardoromanos, es un malagueño ilustre, o mejor dicho, ilustrísimo, el Márquez de Valdeflores, Luis José de Velázquez, el que eh, en una campaña o empresa mm, nacional, ¿eh? amparada por la eh, Academia de, de, de la Historia y la Monarquía, pues realiza un viaje arqueológico recopilando una gran cantidad, a, a ser posible todo. ...de las principales eh, antigüedades y monumentos eh, de España. Y cuando llega, aunque fue un viaje incompleto... ...y luego por censuras eh, pues eh, no se pudo concluir... ...y cuando llega a su tierra, a Málaga y en concreto a Antequera... ...reproduce mm, eh, una serie de dibujos que todavía tienen hoy una gran valía... ...porque evidentemente el monumento, y me refiero al famoso... ...y magníficamente conservado teatro de Acinipo, sobre todo porque es el único en Hispania que conserva eh, una buena parte de su edificio escénico, no la decoración, pero sí, digamos, toda la parte trasera, y eso es un unicum. Y Valdeflores lo hace, y lo hace copiando meticulosamente los principales detalles que hoy día sirven para hacer reconstrucciones virtuales, no tanto en el monumento, porque ahora eh, ese tipo de, de, de reconstrucciones, pues, digamos que no goza de toda la, la, la eh, el pedigrí o, o, la, o la solvencia ne, eh, necesaria, pero in, eh, inaugura también con este tipo de, de recreaciones y de dibujos pues una serie de eh, trabajos que luego se suceden en el, en el famoso Teatro de Sagunto y que evidentemente también forman parte de la eh, bibliografía arqueológica sobre eh, temas eh, malacitanos, no desde una perspectiva local o provincial, sino, como ilustra este, esta importante reedición con su estudio, también conservado uno de sus volúmenes eh, en la biblioteca de nuestra facultad, pues insistía en la importancia o en, o en el interés de estos trabajos, todavía, insisto, de, de, desde una perspectiva sobre todo a, historiográfica. Otro tema eh, interesante, entrando ya en, en los años finales del de, eh, siglo XVIII, pero que ilustra, en estas pinceladas que intento mostrar para no ser demasiado aburrido con estos temas, eh, pero, pero que ilustra, como les decía, la importancia que todavía hoy puede tener eh, cierto tipo de actividades, como son los viajes llamados literarios, pero que en verdad eran viajes culturales y con un fortísimo componente um, arqueológico o, o, o artístico-arqueológico. Y me refiero, como muchos de ustedes habrán oído hablar, el Gran Tour. ¿no? El Gran Tour es una cosa que se crea, es un, un gran viaje de estudios, ¿eh? que se crea en el mundo británico y, y en otras uh, naciones europeas y que van fundamentalmente a Italia a cultivarse y a hacer algunas compras algunas reproducciones, muchas falsificaciones, pero y a, a llevarse ese, esa parte de la historia clásica de la, de la Roma antigua, que es Roma Lux, como se decía entonces. Bueno, eso tiene una versión en la península i, eh, ibérica en España y, y no es extraño que un británico que viene de Gibraltar, Francis Carter, pues haga un viaje histórico, literario, arqueológico, costumbrista, naturalista, por eh, tierras malagueñas de Gibraltar a Cádiz. ...en ediciones antiguas, las originales y en reediciones... Eh, ...hechas en, en, en Málaga con su traducción al español correspondiente... ...que sirven de mucho, no solamente para ilustrar esas viejas modas... ...que la, la alta burguesía y, y aristocracia a, al juzgar por las noticias... ...pues parece que ha olvidado, sino porque también estos eh, libros... Eh, ...o estos documentos con sus dibujos sirven hoy día como fuente de información... Eh, para estudios actuales sobre la arqueología, por ejemplo, eh, de un tema en el que el área de arqueología, algunos de, de sus miembros han venido trabajando de, de, desde hace años, como son eh, las estelas funerarias eh, saborenses, porque tienen unas características muy particulares que las eh, diferencian de otro tipo de documento eh, epigráfico y funerario de los territorios malacitanos. Siguiendo ya en las, en las postrimerías del siglo XVIII, pero ya más eh, cerca de, de donde estamos, en la Málaga capital, nos encontramos también con oh, una biografía muy rica, muy importante, muy valiosa, eh, asociada también a un personaje ciertamente curioso, Cristóbal Merida Conde o alias García de la Leña, ¿eh? porque eh, vetado o condenado, mejor dicho, por su contribución más bien dudosa a las llamadas falsificaciones granadinas, el, el procedía eh, de, de, de Granada, pues eh, vino a Málaga, a la catedral, y allí escribió, mm, a pesar de, sus de, de, de estar censurado ¿no? para eh, manifestar sus opiniones en, en temas histórico-arqueológicos, pues es, escribió con el nombre de su sobrino. Una obra muy importante, entre otras, como es estas eh, conversaciones históricas malagueñas. Claro, cuando uno entra a nuestro flamante y hago también cadeneta con una de las últimas ilustraciones del de colega que me ha precedido en la palabra y, y entra en el Museo de Málaga, pues, pues se encuentra con la llamada, no de ahora, sino de antiguo, dama de la Alcazaba, que se encontró eh, precisamente en, la, en las obras, en la cimentación del de magnífico eh, edificio de la aduana, que es el marco in, incomparable para eh, este museo. Bien, pues, esta… Y, otras, eh, y otros descubrimientos aparecen descritos y, en algunos casos, dibujados en eh, esta eh, y, otros, eh, y otras publicaciones de eh, Medina Conde. Y, por supuesto, se encuentran eh, a la disposición de todos. Espero que alguna curiosidad eh, haya podido despertar con esto y lo que me resta por comentar a propósito de los hallazgos antiguos del de, eh, centro, eh, eh, no turístico, sino el centro neurálgico de la, eh, de, la Málaca, de, la, de la Málaca romana. ¿Por qué? Pues porque mmm, con ciertos comentarios, eh, eh, por pocos científicos que hoy día nos parezcan, de Medina Conde y otros estudiosos, pues se puede avanzar en algo tan importante como es la reconstrucción de la topografía antigua de la ciudad, donde estaba el foro. Todavía no lo no seguimos preguntando, pero todo hace pensar que al menos una plaza pública, un foro, puede que hubiera más debió situarse en las cercanías del entorno de la aduana y de eh, la calle de Alcazavilla entramos ya en el siglo XIX para, eh, para seguir hablando de, de esa malaca romana, de ese centro eh, tan importante y tan monumental que hoy vemos y que evidentemente es una visión o una re, re, recreación muy moderna muy reciente para eh, hablar de otro libro ¿Eh? ...como en parte eh, eh, está reproduciendo esta placa, una de las que se conservaron... ...junto con las de Salpensa, eh, las leyes, las leyes municipales de Málaga y Salpensa. Bueno, pues esto se descubrió eh, a mediados de, de, del siglo XIX, por allí por el ejido... ¿eh? ...en un sitio extraño, eh, eh, digamos, en una posición eh, secundaria, ¿no? como, como diríamos en, en términos arqueológicos, alguien, no sabemos cuándo, lo escondió allí... Uh, y, y quienes lo recuperaron intentaron fundirlo, pero dio la casualidad de que eh, nuestro personaje, nuestro héroe en parte del relato de hoy, eh, don Manuel Rodríguez de Berlanga, eh, paseaba por allí o se enteró ¿no? y los compró con el dinero de sus eh, mecenas, los marqueses de Casa Lorin, y, lo, y los compró para ellos, para el museo privado, que los marqueses, eh, eh, y ahora mostraremos por si alguien no lo recuerda, pues eh, crearon la mmm, bellísima y hoy día también paradisieca villa de la Concepción. Bien, en ese, eh, en ese contexto eh, estas placas, que en verdad son un libro, porque lo que reproducen, ahí no se ve muy bien, eh, pero lo que reproducen son columnitas ¿sí? de un texto que originariamente estaba escrito en un papiro ¿sí? y que pegando una hoja de papiro sobre otra, se, se creaban estos rollos, eh, estos volumina, o volúmenes que eh, en algunas películas o en documentales, pues uno ve uh, cómo, cómo va eh, soltándolo de manera alargada. Es decir, indirectamente, esto es un libro antiguo, pero escrito en bronce, como decían los antiguos, para que perdure, para que perdure si no lo funden, claro. Bien, tuvimos la suerte de que no, fue así en este caso, y a partir de ahí, Málaga, Málaga, la Málaga romana, se, se convierte en una de las ciudades más famosas del imperio. Y no exagero chauvinísticamente eh, hablando. ¿Por qué? Pues porque documentaba casi por primera vez, en Málaga y en, Sal, y en Salpensa, eh, parte de un contenido que se conocía, pero que no, no se conocía bien, como era la ley municipal. Esa ley municipal que en, en época Flavia había eh, ampliado el, el, el, el, el estatuto jurídico de una gran cantidad de gente en todo el imperio. Y bueno, pues Málaga, la Málaga romana, pues entraba por la puerta grande en la historia del Imperio Romano. Y, por supuesto, que Rodríguez de Berlanga y otros autores eh, fundamentalmente germanos, con Theodor Momsen eh, eh, y, y, y Emil Hinter a la cabeza, pues mm, eh, explotaron y muy mucho esta importante documentación que no hace muchos años eh, y, y, y en el contexto de, un, de una conmemoración los 150 años de su descubrimiento, pues tuvieron eh, la, la, la, eh, digamos, la recreación, el recuerdo y, y el reestudio de algunos de sus elementos o de sus eh, contenidos en eh, un monográfico de la eh, revista Mainaque, que ahí les muestro y que, por supuesto, pues, también está en la, en la hemeroteca de nuestra, de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Bien, en ese contexto de, de la adquisición por los marqueses de Casa Loring, que son los mecenas, ¿no? los que sufragan eh, eh, estas leyes eh, manacitanas, hay que situar un montón de cosas más. Nosotros eh, eh, en parte reconocemos eh, algunas de las eh, piezas en esa fotografía de época, en el frontal de ese bellísimo templete neoclásico eh, que está situado… Eh, en uno o dos extremos de la eh, ya citada finca de la Concepción. Pero, claro, conviene saber, sobre todo contemplando no solamente esa fotografía, sino esa eh, edición del, del, del catálogo eh, que eh, Rodríguez de Berlanga escribió para mm, que todo el mundo, no solamente sus dueños, sino es un, es un catálogo científico, eh, para eh, que todo el mundo conociera la riqueza eh, eh, patrimonial y arqueológica que eh, estos burgueses eh, cultivados habían eh, ido recopilando a lo largo de, de los años, incluyendo eh, pues una m, de las más importantes colecciones que había por entonces eh, en Andalucía en el siglo XIX, Cómo era la colección de eh, Pedro Leonardo de Villaceballos, ¿eh? ilustre caballero y anticuario de la Córdoba del siglo XVIII. Pues buena parte de eh, esa colección que está analizada en su conjunto en una coedición de eh, la Real Academia de la Historia... ...y de servicios de publicaciones de la Universidad de Málaga, hacemos publicidad... Pues, eh, en, en ese contexto se explica muy bien eh, esta sala supermonumental eh, donde están las matronas sedentes de Cardama, pero una serie de materiales eh, como la escultura Toracata eh, de Montoro, Córdoba, la antigua épora, que evidentemente forman parte o, for, o formaron parte de la colección Villa Ceballos, que casi toda ella fue comprada y traída a Málaga en parte eh, eh, expuesta en el Museo de la Concepción y luego por distintos avatares de, de herencias y de otros problemas, en parte acabó en ese bellísimo y romántico, pero museológicamente sin, deplorable, pero ello, paseo por la Alcazaba y el Museo Arqueológico o su sección que se encontraba ahí hasta no hace mucho tiempo. Claro, estas esculturas, las de Villacevallos y otras de, de, de distinta procedencia, como esta bellísima cabeza de Churriana, pues, eh, fueron eh, estudiadas y, eh, y publicadas convenientemente por miembros del de área de arqueología de la Universidad de Málaga. Bien, pero he hablado hasta ahora casi todo o, o prácticamente todo de algo muy importante, ciertamente, como es el pasado romano, el clásico de la ciudad de Málaga, pero no estamos en el siglo XVI y no tenemos que demostrar que, que, que tenemos un origen romano eh, indudable, que también. Y, y en ese sentido, eh, cabría hacer mención, vinculado todavía al asunto de la colección loringiana, cuyo catálogo reeditado, me he pasado en el, cuyo catálogo reeditado por la Universidad de Málaga, por sus servicios de publicaciones, ahí les, les muestro en esta imagen central, pues en ese catálogo hay materiales raros. Y digo materiales raros porque eh, durante mucho tiempo, hasta que los estudios mm, arqueológicos van avanzando y sus informaciones se van difundiendo, cuando uno veía en el siglo XIX y, por supuesto, en el XVIII, ciertos materiales escasamente definibles, pero con un tono o barniz rojizo, pues eh, identify, no, se les denominaba barros aguntinos para decir que eran sigilatas romanas, claro, eh, itálica, gálica o hispánica. <ríe> y muchos de esos fragmentos llamados barros aguntinos era cerámica fenicia de engove rojo. Pero claro, ese tema todavía mmm, era muy poco, eh, muy poco conocido, pero indirectamente está incluido en este catálogo del Museo Loringiano porque de distintas procedencias, tanto. Eh, foráneas como también malagueñas, caso de eh, los hallazgos fortuitos que se produjeron en el siglo XIX en el entorno de la desembocadura del Guadalorce, en un sitio llamado por entonces Cortijo de Montañez. En ese contexto aparecen una serie de cacharros, de vasijas, que son precisamente estas que hay en la entrada del discurso loringiano de la sección de arqueología del Museo de Málaga, y eh, eh, esas son las piezas que se encuentran en el contexto de las labores agrícolas de las fincas que en, en, aquel, en aquella época eran propiedad de los Heredia y de los, los Casalorin, que pasan a su colección y que, por fortuna, han acabado en la colección del Museo de Málaga. Y podemos ver unas piezas magníficas que luego han sido reestudiadas y por María Eugenia Aubet y, y por otros colegas… ¿hmm? ¿No? ¿Eh? Bueno ahora saldrá el libro de nuevo, que luego han sido reestudiadas y, y saco aquí a colación pues, este otro libro, también publicado por el servicio de nuestra eh, universidad, eh, en, en la que eh, pues, se retoma y se reestudia y se descubre que estos materiales sueltos, que pueden tener un cierto sentido y un, y un cierto valor, pues en, en, en verdad eran muy valiosos, muy significativos, primero, porque se sabe de dónde… Eh, procedían el contexto. Y segundo, porque, claro, a la, entre el contexto y el, y el estudio tipológico, pues se llegó a la conclusión de que formaban parte de una, al menos de una, de las necrópolis del luego famosísimo Cerro del Villar, donde todo el mundo sabe, porque ahora ha sido, digamos, ha, ha renacido ¿eh? de las cenizas eh, por mor del, del interés de las autoridades locales y, y, y provinciales, pues ha eh, eh, sido de nuevo puesto en el candelero de los principales y más antiguos yacimientos eh, fenicios de, bueno, no de la provincia de Málaga, sino del sur de la península ibérica, eh, como todo el mundo sabe. Bien, en este contexto, y ya para ir concluyendo, eh, aparte del cero del billar, bueno, y un reciente descubrimiento en la, esta pista segunda del, de, del aeropuerto, o sea, Sabrán algunos de ustedes que se, se, se descubrió una parte del, de ese yacimiento del cerro del Villar, que, que se conoce con su topónimo antiguo de la Rebanadilla, y que realmente ha supuesto mmm, revalorizar no solamente el, el, el yacimiento que ya se conocía, sino la desembocadura del Guadalhorce como un punto a tener en cuenta en, en la colonización fenicia del Mediterráneo occidental, porque se remonta como mínimo hacia finales del siglo IX. Bien, pero Málaga eh, y la Málaga fenicia mmm, eh, hoy día se analiza, la analizamos desde una, perspect de una perspectiva un poquito más amplia, la bahía de Málaga. Y, y Málaga, Málaga eh, eh, es realmente una ciudad ante dos ríos, o una ciudad con dos ríos porque no está en el centro. Lástima, sino no quedaría la frase muy bonita, porque tiene dos ríos, uno el de la ciudad, ¿eh? el Guadalmedina, pero otro río, el Guadalorce, que en verdad fue el río de la primera ciudad, la desembocadura de, de, de la, del Guadalhorce, Cerro del Villar y la Rebanadilla, y también cuando ya Málaga se convierte en una gran ciudad fenicio-púnica, una polis ¿eh? eh, fenicio-púnica, pues sigue siendo también un río absolutamente fundamental, porque es, como todo el mundo sabe, siempre se dice el ave, claro. pues es el, la, el, la ruta del Guadalorce. Es la principal vía de comunicación entre el puerto y el interior bético a través de la depresión de Antequera. Bien, pues en ese contexto de la Málaga fenicia, bueno, que antes se, se, se conocía muy, muy, muy puntualmente con hallazgos sueltos, ¿eh? nos encontramos en los años ya finales de los 80, 90, en adelante, con importantísimos descubrimientos. Bueno, cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras en el, eh, en el antiguo colegio de San Agustín, pues se hicieron unas excavaciones en el patio de entrada y allí se, se, se descubrieron por primera vez los vestigios más antiguos de la Málaga fenicia, restos de una muralla que evidentemente en momentos posteriores, cuando se hacen las obras eh, de acondicionamiento del, del Museo Picasso Málaga, pues eh, con tiempo y con dinero y con tranquilidad, pues el equipo de los colegas arqueólogos que intervinieron eh, ...en la misma y cuya memoria eh, arqueológica, pues, así en tono naranjita, porque ¿no? porque la imagen, eh, de, digamos, el logotipo del, del, eh, del museo, pues, eh, está toda esa riquísima eh, información sobre esa Málaga fenicia que ahora, en, en, bueno, que ahora, que un poquito después se ha ampliado muchísimo a la hora de eh, comprobar la importancia que tiene eh, esta ciudad en algo que hasta ahora se desconocía como es la existencia de un santuario, un santuario fenicio, eh, finales del siglo VII o segunda mitad del siglo VII, en eh, la calle del Cister, ¿eh? donde hay unas obras y unos logotipos que, por cierto, ilustran y hago una pequeña publicidad numismática en el reverso de una estrellita que es de una de las acuñaciones de Málaga de finales del de siglo III. Bien, pues, en, en ese Subsuelo en ese sótano, pues hay los restos del de único eh, santuario fenicio que se conserva en una ciudad fenicia de la península ibérica. No es eh, tema menor. Y en ese contexto también, eh, si terminamos hacia el entorno del teatro romano, donde también se hicieron excavaciones en los años 90 y también hay publicaciones muy interesante y, por supuesto, todas eh, accesibles en nuestra biblioteca universitaria, se documentó que también en ese lugar, antes del teatro, había habido una ocupación eh, de época fenicia o fenicio-púnica muy importante, cuyos eh, últimos coletazos eh, eh, se ilustran con eh, estas eh, figuritas, eh, esa cabeza, esas cabezas femeninas con un cálatos, es decir, con un cuenquecito, los llamados pebeteros, o más finamente o correctamente quema perfumes con, en forma de cabeza femenina, seguramente representando aquí a, a Tanit, a la gran diosa del Panteón Cartaginés, que aparecen en el, en el contexto de, eh, el, del teatro romano, evidentemente mostrando eh, la posibilidad mm, muy certera de que haya habido también allí un santuario fenicio púnico de los que denominamos en ladera. Bien, publicaciones sobre eh, estos materiales, eh, aquí les ilustro solamente una, eh, con un PBT, lo que en este caso no, no, no es del teatro, sino de la desembocadura del Guadalhorce, eh, pueden también consultarse en nuestra bibliografía. Y para concluir casi, casi eh, temáticamente, eh, en un, hago propaganda, claro, no soy umbral, pero voy a hablar puntualísimamente de un libro que no es mío, sino que simplemente… ...he colaborado muy gustosamente en su, en su redacción y que si puedo traeré un ejemplar para que se exponga... ...porque aún no se ha presentado todavía, como es el de eh, los resultados de eh, recientes campañas de excavación en el entorno del teatro romano. Si el teatro más o menos se conoce, eh, la parte, digamos, pre o o feniciopúnica no tanto, y he hecho algún comentario al respecto... Y esta, tarde, y, y esta parte eh, tardorromana y bizantina, pues, realmente es bastante novedosa y enlaza, o, o, o tiene su punto de inicio con las famosas piletas que se ven debajo de la pirámide de cristal, piramidita, eh, acristalada, y terminan en eh, construcciones eh, ya bizantinas de eh, los años, eh, segunda mitad del siglo VI, principio de, del siglo VI, eh, VII, de eh, nuestra era. En ese contexto, pues, eh, o como coletilla o como colofón, pues, una pequeña ilustración puntualísima y con toda la modestia que, que cabe hacer eh, para este tipo de intervenciones a propósito de eh, –y hago publicidad a, a mi área de arqueología, porque si no luego pues, puedo tener eh, serios, serios problemas, es broma–. Eh, para ver eh, que cómo, tanto en, en publicaciones de otras universidades eh, andaluzas, en este caso, como la, la de Sevilla o la de, o la de Cádiz, o, obviamente, eh, en editoriales eh, malacitanas, incluida la universitaria, pues eh, se podrían eh, eh, eh, o pueden, mejor dicho, eh, ejemplificar eh, desde un punto de vista temático ¿Eh? Dentro de la arqueología pues, se puede hablar de epigrafía, de, de numismática, de cerámica, de arquitectura, en fin, hay un… casi, casi… Un, no es una lista interminable, pero sí es una lista amplia que eh, insiste en eh, documentar bibliográficamente no solamente cuestiones patrimoniales, sino también y muy especialmente eh, temas de investigación que deberían, y nosotros por lo menos lo intentamos con todas nuestras fuerzas deberían tener una repercusión y un eco eh, en principio en el alumnado y, y a continuación en todos aquellos que estén interesados en eh, sumergirse en algo muy bonito, en algo muy interesante como es la arqueología y su versión bibliográfica y malacitana que yo les acabo de exponer. Muchas gracias.